Saludos, mi nombre es Julio y hoy les vengo a hablar, aunque no quería, de Joker. Ha sido completamente ovacionado en la muestra de Venecia, en el Festival de Cine de Venecia, el número 76 de ese festival. Veamos. Todas las reseñas, todos los medios, todos los periodistas y críticos especializados en cine están aplaudiendo a esa película. Ocho minutos de pie ovacionada en el Festival de Venecia. El portal NME el mismo sábado cuando se presentó. La película en el Festival de Cine de Venecia Etiquetó el largometraje como Un melancólico psicodrama Pautado por olas de impactante violencia El crítico Greg Weatherall Le dio 5 estrellas de 5 Y dijo, es un clásico instantáneo Bien yo no iba a hacer más reseñas sobre Joker por cuestiones de YouTube y derechos de autor y todo esto, pero es innegable el asunto, no se puede ocultar el hecho de que Joker se perfila como una de las mejores apuestas cinematográficas de esta temporada. El crítico de la revista IndieWire, David Elrich dice... Joker, para mal o para bien, ha hecho que las películas de superhéroes nunca vuelvan a ser iguales. Si un crítico de esa estatura dice eso, algo de bueno tiene que tener la película. Yo soy de los que no me dejo influenciar mucho por los críticos. Sí tengo algunos que, de los que soy fanático y sí confío porque casi siempre coinciden con lo que yo pienso de las películas. Pero uno siempre tiene que estar, tú sabes, como, como alejado de eso para que no te influencie. Pero cómo evitar que te influencie el hecho de que están ovacionando esa película. En Twitter la reacción ha sido impresionante. Joker recibe 8 minutos de ovación de pie en el festival, en la premier en el Festival de Cine de Venecia. La película recibió una ovación de pie en Venecia 76. Los críticos dicen que es una película oscura y retorcida, que no se retiene a sí misma. Es una película trágica y atrapante, acompañada por una actuación impecable de Phoenix. Como ya veníamos diciendo hace rato, eh, nada más ver los segundos de actuación de Phoenix. En los trailers uno dice, no puedo, no puedo con esto. Otra cosa importante es que los críticos, las reseñas y las personas que han visto la película Dicen que tiene gore, violencia, tiene sangre Y en los trailers no hemos visto nada de eso Se están guardando lo mejor para la película Y si lo que hemos visto nos gusta mucho y sentimos que es lo mejor Imagínense lo que no hemos visto Una maravilla yo estoy con un hype bastante alto con esta película. Rotentomato, por su parte, que es esta famosa página que se encarga de puntuar a las películas, coloca en 87%, que son las votaciones solo de los críticos, porque no se ha hecho un release al público, entonces no hay puntuaje del puntaje de la audiencia. Entonces solamente muestran el 87% de los críticos, ellos están un poco divididos, hay unos que dicen que es vacía y otros que dicen que es puro, puro espectáculo y poco contenido, este, y la gran mayoría, bueno, un 87% está diciendo que la película es una maravilla, que es una explosión y que la actuación de Phoenix y la dirección de Todd Phillips mantiene la película en el lugar que está teniendo en estos momentos. Una ovación en el Festival de Venecia. Ahora desde otro ángulo. A ver, no, Bravo por ello Y bravo por nosotros Que posiblemente veremos una Una buena película Con una buena dirección Y una buena actuación Entonces, sin más que decir Me despido, bye Besos